políticos. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Estaba trabajando su llegada al poder, y lo logró. Bueno. Muy bien, señores, vamos a recibir en este momento al invitado del día de hoy. Se trata de Japson de Jesús, dirigente del Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a conversar con Japson acerca de la jornada de vacunación en esta ciudad, y el Ministerio de la Juventud, que gestionará transporte. Vamos a ver qué nos dice Jackson. Buenos días, Jackson. ¿Cómo andas? Buen ¿Cómo día, estás? Malo. Buen día, Francis. Buen día, Carolina. Buenos días, Jess. Gracias por la visita. Gracias ¿A usted? Por estar ¿o nosotros. ¿Usted Soy o Jackson? En el colegio me dijeron Jason y, y se Jason, quedó, así, bueno. pero se escribe Jackson. Jackson. Sí. Jackson. Es Jackson Buenos días. Jason. Bien, adelante, vamos a ver que tú nos pongas sí. en contexto la jornada de vacunación ¿Cuál es la visión que ustedes como jóvenes tienen? Y el Ministerio de la Juventud que gestionará transporte, transporte para la vacunación, ¿a eso se refiere? Explícanos. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es eh, una ayuda para los jóvenes y motivarlos, porque los jóvenes son la masa que se hace más difícil de tomar la decisión de ir a vacunarse. Y nosotros queremos eh, darle un empujoncito, que vean que, que tenemos que salir de esto, y esa es la manera de, de que figuras públicas, como por ejemplo hoy va, va a ir Don Miguelo a vacunarse, eh, otro artista lírico, y, y eso es lo que queremos, porque de la única manera que vamos a salir de esto es que, que nos vacunemos y los jóvenes, que son los que salen más para la calle y muchas veces son los que menos se cuidan, entonces tenemos que incentivarlos para que sean los primeros que, que se vacunen, para que no le lleven el virus a, a sus abuelos y, y a sus padres. Jason, el tema de la vacunación, tenemos entendido que en Roof Club, allá en la disco, en la disco, ahora bar sí, sí. Eh, lo estarán utilizando como local, para que eh, las personas vayan a vacunarse, en este caso los jóvenes, que es la línea que ustedes están trabajando. Hablarnos un poquito de esto. Sí, se va a utilizar, eh, por ahora es el día de hoy no es corrido, es eh, buscando la, la forma, porque tratamos de que muchos jóvenes se fueran a vacunar y se estaba haciendo un poco difícil aquí, entonces estamos tratando con, con este local de que los jóvenes lo vean más asequible, lugares que ellos eh, visitan, visitan. Y esa es una técnica que estamos utilizando. Es interesante la, la, uh -huh. la, la estrategia es. que en el lugar de diversión se convierta en el lugar de vacunación. Eh, una cosa, tú eres parte de la juventud PRMista como sí. político. A partir de la dirección de juventud es que ustedes. ¿Están haciendo el trabajo que se realiza hoy o es simplemente a la población en general? Es a la población en general. Es a la, Digo, población. la población joven. Sí, sí, pero es en general, adultos, eh, pero estamos utilizando este lugar para que sea más fácil para los jóvenes, que lo vean como, como un lugar que ellos eh, visitan. Y se sientan más acordes en, en, en ir. En la, en la parte de juventud, porque quiero referirme, ustedes como estructura política joven, el PRM como partido, ¿se puede decir que están vacunados los jóvenes del partido o están trabajando? Estamos trabajando. Hay una gran parte, por ejemplo, en algunos de los grupos que tenemos, eh, había la mayoría que estaban vacunados, pero... Cada quien tiene familiares, tiene primos, tiene... Porque, por ejemplo, nosotros estamos tratando de, de incentivar y de vacunarnos, de que seamos de los primeros, entonces, para dar el ejemplo. Pero tenemos que tratar de que nuestras amistades y nuestro entorno también tomen la iniciativa. Jason, hemos visto un viaje muy interesante. De hecho, a mí me ha, me ha gustado el manejo que le está dando ahora el Ministerio de la Juventud porque ha decodificado el lenguaje eh, juvenil y lo está adecuando de, directamente desde, la, desde el ministerio, incluso hasta en, hasta en el lenguaje que utiliza en su cuenta de Twitter. Es un lenguaje muy juvenil y eso sí. ha gustado mucho a la juventud. Eh, vemos que ustedes están utilizando, eh, ya como gobierno, ¿verdad?, eh, diferentes eh, líderes. Por ejemplo, en, en Santo Domingo se está utilizando mucho a Santiago Matías para motivar a la juventud. Aquí veo que tú acabas de mencionar a... A Don Miguel, ¿cuáles ¿cuál otros jóvenes de influencia ustedes tienen pensado eh, motivarlo, verdad, a que sirvan a esta campaña? Hoy también nos visitará Lírico, se va a vacunar allá. Aquí, aquí, en, San aquí en San Francisco. Él es de Nagua, pero es como nosotros decimos, somos una región y, sí. y lo que queremos es apoyarnos. Y sabemos que ellos tienen sus eh, seguidores y personas que lo siguen y lo apoyan. Y ellos va, eh, nos están ayudando a incentivar a, a la juventud que toma la iniciativa, hoy él va a estar allá, yo estaba hablando con él hace un momento, eh, don Miguelo también me dijo que, y me imagino y espero que, que acudan más eh, personalidades para que sigan motivando. Eh, Jason, el tema de, la, de los toques de queda y las restricciones que hay, eh, en el aspecto de tú como eh, que perteneces al negocio de los bares. Me gustaría escuchar tu parecer en el sentido de cómo ha afectado, cómo lo han asumido, eh, el impacto que ha habido, las medidas, el protocolo que han estado usando en ese mundo, en ese sentido la parte comercial que tú representas. ¿Qué nos puedes decir? Yo no lo, no lo, no lo he pensado tanto como el empresario Jackson, sino como el joven que quiero que salgamos de, de, del COVID, porque... No hacemos nada con estar abiertos y, y que el brote aumente. Lo que nosotros queremos, que aunque no... Claro, me ha afectado económicamente y a muchos... Nosotros tenemos una asociación de bares y nos ha afectado. Pero la única manera de nosotros salir de esto es con, con estas medidas que se están tomando para que la gente eh, se presione y vea que si volvemos al inicio será peor. Mira, la, a la, me, voy, me voy interesando por el tema político. El PRM proyectado al 2024. Ya, ya. Te voy a sacar un poquito de la campaña de vacunación en este momento, pero vi que te estaban foder. haciendo un. ¿Tú preparado de... para, para hablar de política? Nada, no, eso amara, lo que la no, pero no, no, como no, porque vino porque... a hablar de esta campaña de vacunación, hay que preguntarle a él claro. si está en la disposición de hablar sí, de política claro, para 2024. La, pues, pregúntaselo. <risa> no, <risa> no, pregúntaselo tú. <risa> eh, no, si está en la disposición, que yo le voy a hacer la pregunta. Muy bien, acaba de decir que sí. <risa> yo te voy a decir algo. Yo estuve viendo que te están sondeando para qué cargo o posición te van a... Vean, ven bien a Jason como joven político, como profesional. Y creo que hay una proyección o te busca una especie de sondeo para ver si asiste como candidato a la, alcalde de Macorís. ¿Lo estaban midiendo? Oh. Pero, no, no, midiendo no. Era como sí un sondeo mercadológico con la pregunta cerrada. ¿Cómo lo podría, cómo lo ves tú a futuro? Sí, si como alcalde, otra, otra posición. Sí, yo lo, yo lo vi. Pero creo que también porque los jóvenes, el equipo de la juventud uh -huh. y los jóvenes, tienen hambre de tener a, a una persona joven uh -huh. que, que vaya en su entorno y, y, y camine igual que ellos, que tal vez se preocupe por la cosa que ellos también necesitan, pero no es. Hay un Una decisión de, que el yo he tomado. de la juventud que estaba con Siquio? O sea, sí, sí. sí ¿Cómo que estaba? Sí. Que está con Siquio, sí. aparentemente. Porque usted ¿no? ríe, amado. No, no. <risa> yo no Continúa, Jason. ¿Cómo así? no, pero usted, me imagino que Jason estaba con. Eh, claro, claro, claro. Yo trabajé, claro. Que sí. Y debe seguir trabajando por Siquio porque hay que ay ayudar Deja a lo que, que diga. Deja lo que él lo diga. Eso. Vamos a ver, Jason. Digo, no, no yo, ponga en su boca lo que él me ha dicho. Claro. Pero, no, eso de esos sondeos. Eh, en realidad son los mismos jóvenes que ven que eh, uno se ha involucrado en la política sí, correcto, pero yo me he involucrado en la política más por tratar de aportar porque me di cuenta que desde el empresariado no puedo hacer las cosas que yo quisiera por ejemplo yo siempre he tratado de aportar algo, de ayudar de una u otra manera desde antes de, de estar 100% en la política sí. pero me he dado cuenta de que no pues, no he logrado hacer lo, lo que me gustaría, de, de ayudar de, en una escala mayor, porque el, por más que nosotros digamos, si los jóvenes no nos, nos involucramos en la política, de ninguna manera vamos a cambiar lo que nosotros queremos que cambie. Entonces, eh, por eso me estoy involucrando más en, de lleno en la política, pero no he tomado una decisión, si voy a aspirar a diputado, a alcalde, en realidad no, no he tomado ninguna decisión sobre eso. Yeah. En ese sentido, eh, Jason, aparte por ejemplo de venir acá al espacio, a través de las redes han estado promoviendo, porque a mí me interesa el tema de ahora que es la, la vacunación, han estado promoviéndolo a través de las redes, de hecho estaba tratando de buscar la imagen de, de, de lo que se va a realizar hoy allá en Roof Club, ¿Qué han estado ustedes haciendo para que haya una cantidad, vamos a decir, considerable de jóvenes, aún sea hoy el primer día que se va a utilizar esta estrategia? Nosotros hemos estado convocando por los grupos de, de juventud, porque nosotros tenemos varios grupos, y, y había muchos de los que no pertenecen a nuestro grupo, que nosotros preguntábamos, ¿y tu hermano se vacunó? Y la mayoría no estaban vacunados. Entonces... Le pusimos una tarea a, a los jóvenes que, que siempre nos apoyan para que cada uno se comprometa a, a llevar a tres, cuatro jóvenes de, de los que no se han vacunado. Jason, hay una, y aquí voy a poner si que se quiere una, un tema, eh, hasta si se quiere jocoso, ¿verdad? Porque hay que romper un ching el esquema de la entrevista. Eh, hay una diferencia entre los Popi y los Guaguá. ¿Verdad? Y hay que utilizar el liderazgo de cada uno de esos sectores. ¿A cuál sector tú representas? ¿Los no, popis? yo soy Popi Guayo. Guay? Claro, porque yo vengo desde abajo. Yo o sea, ¿De qué sector tú vienes? De Detrás del liceo. Sí, es una, es una mezcla. Recuerda que los guaguaguá, sí, eh, sí. hay, que, hay que decirle un buen, un buen dominicano: son los muchachos de del barrio, los lo de tigres, ¿verdad? La muchachona. Ya los popis son los no, más. No, yo no estoy el de acuerdo con esos términos. Cuando yo estaba en los temas de la Plaza de la Bandera, me preguntaban: ¿qué tú eres? Yo soy dominicana. o sea... Claro, claro. Pero, es una realidad <ríe> social. Yo soy dominicana. Es una realidad que hay que No, yo o sea, soy dominicana. Hay una diferencia de eh, eh, ¿Quiere eh, desentrañar alguna definición de Popio o de guau, guau No, no, lo que le estoy preguntando a Jason es si hay un bloque que está eh, motivando a esos muchachos, porque hay gente que no se identifica. Por ejemplo, hay gente que no se identifica conmigo, pero que se identifica con Carolina. Hay gente que se identifica con, conmigo y que se, se identifica claro. con Jason. Entonces hay que ver qué es lo que está haciendo el Ministerio de la Juventud, identificando quiénes eh, es decir, podrían, ¿verdad? Que ese estereotipo de guau, guau, guau, es una realidad y es pero, pero definitivamente de popi, es otra realidad. Por ejemplo, Jason sabe que está aquí, que a su, a su, a su discoteca va van una los popis. clase eh, un poquito más elevada que la que va aquí al negocio que está en la libertad. Van los dos, Jason. Sí, van, van, pero mira, tú sabes que Mira, ya mira, eh, mira, rucla, algo más bueno, serio. No, no, que, no, pero, no, la verdad. Al lado de Burger King. Eh, mira, al lado eh, Jason el escribe grande, el, grande, el grande. señor Rafael oh, wow. Leonel desde Pimentel. Sí, te, man, te envía este te mensaje: dice, Buenos, no buenos días, buenas vibras. Escucha, Jason: dice, Jason es un gran líder y formador dentro de la juventud. Eh, Pimentel presente, abrazos hermano. Eso es. Y Francisco debe, García un cuadro allá. Eh, pregunta, eh, no, no, me gustaría Una saber. Claque, eh, sí, sí. Jason, que aclares esto. Dice Francisco García, dice, eh, ¿como que aclares que esto lo está promoviendo tú? Creo que eso no sería el punto, sino no. lo que se está haciendo no. en el fondo. No y que no soy yo. Somos el, el, la juventud, la juventud que Pero además que es, ese motivando. tu aporte como dirigente claro. político. Pero, pero es la juventud como equipo, no es Jackson de Jesús. Yo estoy representando a la juventud aquí. Exacto. Pero y no estás es haciendo Jack. el aporte del local claro, y de promover. Claro. Mira una cosa, Importante. Eh, Jason, que hablando de de, de de San Francisco. Tu preocupación ahora por la vacunación. Pero volviendo a la preguntita mía de, de la proyección política, ¿qué cambios tú entiendes? Requiere San Francisco de Macorís, partiendo de tu idea y de tu visión. Y el ayuntamiento también, ¿podríamos agregarle ahí? Bueno, ¿qué cambios bueno, merece el ayuntamiento? Cambio, qué cambio yo quiero le entiende. No sería tal vez cambio, sino hacer, agregarle. Mm. Porque yo no puedo decir lo que otro esté haciendo, ni criticar nada. Solo tratar de hacer cosas novedosas, de, de que los jóvenes tengan su participación. Por ejemplo, eh, Nefi, que es un joven que es muy capaz, que está en el Ministerio de la Juventud, y muchos jóvenes tienen mucho potencial. Y lo que nosotros queremos que cada vez que vaya pasando el tiempo, le den los espacios que nosotros no ganamos como juventud, que no nos lo cedan que no crean que a nosotros no tienen que ceder el espacio y que nosotros podamos tomar, por ejemplo, a nivel de los deportes, tenemos que aportar más a nivel de, de los deportes, eh, a nivel de, de la limpieza de, de, nuestro, de nuestro pueblo, tratar de... hay muchas cosas que, que se pueden agregar, cosas modernas que se están implementando en otros países y, y que nosotros podemos modernizarnos y utilizar... Lo que son las la, la redes y todo para nosotros hacer un, un conjunto de cambios modernos. Jason, ¿qué posición tú ocupas en el gobierno? Ninguno, actualmente. ¿Tú no trabajas en el ITED? Tú no trabajas en el Indre? Jason, al final, ¿qué mensaje tú que... le dejas a la juventud con relación al tema de la vacuna? Que es básicamente lo que el gobierno sí. nacional tiene un gran interés sí. en desarrollar un programa amplio para ver si podemos ir combatiendo el tema de la pandemia. Un mensaje al, al final, por favor, para esa juventud y para tus seguidores, por supuesto. Adelante. Quiero exhortarles que acudan a vacunarse. Es la única forma que vamos a salir de esta pandemia. Y ustedes, jóvenes, son lo que tienen que dar la iniciativa, porque ustedes son los que salen más a la calle tienen ese, ese teteo y, y son los que pueden infectar a esos, a sus abuelos, a su madre, a su padre. Entonces vamos a tomar conciencia, vamos a vacunarnos porque es la única manera de que vamos a salir de esto. Excelente. Bien, gracias. Muchas gracias a Jason de Jesús, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, aquí en San Francisco de Macorís, quien ha prestado su negocio, la conocida discoteca RU para eh, ser centro de vacunación de, eh, contra el COVID-19. Así es que gracias por estar con nosotros, Jason. Y Muchas gracias, gracias por someterte a las interrogantes. Muy bien, vámonos entonces a los WhatsApp, Carolina. Vamos sí. a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante.